Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les voy a mostrar. Eh, bueno, son trucos que yo uso y me gusta compartirlos. Si ustedes eh, analizan mi canal, eh, todo lo que ven es prácticamente lo que yo mismo descubro y, y lo comparto en, en YouTube. Entonces, a mí me funcionan ese tipo de cosas y entonces me gusta compartirlos entonces la cuestión es que a mí me en, en, en, me dejaron para hacer un ensayo en tres días y el ensayo eh, quien me lo dijo que lo hiciera el profesor me dijo que el ensayo no podía tener menos de 30 hojas 30 páginas bueno yo lo vi como algo pues exagerado pero igual órdenes son órdenes y lo hice sin ningún inconveniente por eh, la cuestión es que eh, igual uno necesita que le califiquen y entonces lo hice, no sin problema pero uno debe facilitarse el trabajo no es necesario hacer todo eh, hacia lo brusco o, o, o haciéndoselo todo difícil yo me facilité el trabajo, de, busco la forma de hacerlo, de hacerme las cosas fáciles quizás él pensó que no era no iba a ser capaz, pero no iba a ser no tenía yo la capacidad de hacerlo en ese plazo de tiempo y lo sorprendí antes del tiempo entonces el ensayo que yo hice para que vean que es verdad es este Este que está aquí Mirenlo, aquí está Me tocó entregarlo eh, Lo entregué ayer, era para entregarlo hoy, pero puse esta fecha La fecha de hoy, pero lo mandé ayer Y quizás ustedes pensarán que es mentira eh, Pero por lo general yo siempre demuestro lo que digo y aquí en mi correo de Gmail está el envío que hice. Bueno, el objetivo de esto es de mostrarles a ustedes cómo se hace, cómo se la, cómo hacerlo de una forma fácil. Bueno, aquí está. Eh, miren la fecha aquí 3 de, 13 de septiembre. Allá arriba el primero. Y, y hoy es hoy tenemos 14. Bueno, la cuestión es que ya lo hice. Bueno, y este es el ensayo. Este lo hice y el tema es de eh, ensayo sobre el ejercicio y despliegue de la actividad administrativa. Entonces, ya lo hice y lo he enviado. Entonces, la introducción, la conclusión la hice de forma muy fácil, así como les digo. Y ustedes me preguntarán: 30 hojas, cómo hizo para sacarlas? Resulta que el ensayo. Es como, una, es como un análisis de un tema en concreto, ¿cierto? Es como un breve resumen, pero no en sí, sino en un resumen, sino que es como un análisis eh, crítico. Bueno, ustedes si sí están viendo esto, porque saben, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hice yo? Cons hago las consultas normales sin un inconveniente. Y ustedes saben que mientras uno está elaborando un ensayo y está si va haciendo la crítica y todo, se le vienen ideas importantes. Esas ideas, si no las redactan rápido se les van a ir entonces el truco que yo uso para crear ensayo de forma rápida y fácil y sencilla y muy rápido es el siguiente yo sé que al leer el texto que sea para crear el ensayo se me van a venir ideas importantes entonces qué hago yo yo tomo el tema que voy a leer normal que voy a, eh, del cual voy a hablar de la acerca del de ensayo entonces qué hago? Yo activo, me vengo aquí, ah, no les mostré cómo se hace. Abren Google Chrome, esta herramienta la tienen eh, Google Chrome por defecto. Se vienen aquí a donde están estos cuatro, esta, esta, esta opción aquí, donde dan estos puntos. Buscan la opción que diga documentos. Dan clic allí. Abrimos documento en blanco. Y cuando estemos aquí. Ya saben que cuando estamos leyendo el tema para el ensayo, se nos vienen ideas muy importantes y muchas ideas. Entonces, lo que hay que hacer rápido es escribir esa idea antes de que se nos olviden. Y así, miren, en, cuestión, en unos 5 minutos tendrán tres hojas ya elaboradas, ya redactadas. No se preocupen por las comas y los puntos mientras no estén escribiendo, después lo corrigen así como hice yo. Y les, da, les va a dar muy fácil. Entonces, el truco está en darle clic aquí en herramientas, activar... Eh, eh, dictado por vos. entonces ustedes lo que van a hacer es mantener esto activo pero se me olvidaba algo les, les, les aconsejo que en el tipo de letras siempre pongan esta les inspira más con el tipo de letras que usamos para crear eh, usamos en la norma APA entonces, este les inspira más entonces yo lo que hago es lo siguiente mientras estoy leyendo el tema y se me viene una idea por ejemplo Estoy leyendo que la actividad administrativa, que el acto administrativo es el medio por el cual eh, se, se, se pronuncia o, o, o se manifiesta la voluntad de la administración. Entonces, yo semejante a eso, eh, se me viene una idea y inmediatamente la escriben Entonces, lo que yo hago es activar el micrófono y cuando yo activo el micrófono, automáticamente él comienza a copiar todo lo que yo digo. Entonces, cuando yo digo que el, el acto administrativo es el mecanismo mediante el cual la administración manifiesta su voluntad y podemos decir que este acto administrativo debe cumplir con unos requisitos establecidos, establecidos en la Constitución y la ley. No importa si ustedes cometen errores, simplemente dicen que él va copiando todo y ustedes después van corrigiendo todos esos errores. Lo importante es que eh, hagan todo de forma eh, coherente para cuando eh, quien califique el, el ensayo lo lea, vea que no es algo de copiar y pegar, sino que es algo que les surgió a ustedes, que, o sea, son ideas propias de ustedes. Entonces, esta es una herramienta muy potente, poderosa, que les ayude, les facilita hacer cualquier ensayo y no tanto un ensayo, también un trabajo. Y así esto les va inspirando y aún para que esto les funcione mejor conforme a lo que van escribiendo pueden ir leyendo y van complementando lo que han escrito abajo no se preocupen por los errores que eso se corrige después de que eh, hagan todo en todo el texto bueno eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y este truco lo quería compartir con ustedes porque me gusta facilitar las cosas a las demás personas y en cuanto al conocimiento no me gusta ser egoísta entonces eh, desactivo el micrófono por lo que no quiero que esté copiando. Bueno. La cuestión es que él va copiando así. Solo que yo aquí no estoy tratando de editarle. Por lo que como estoy explicándoles. Entonces. Pero miren en lo que hicimos en cuantiones de, de, de, de minutos. Entonces. Él, eso es lo mejor. Miren que copió constitución. Acentuado y todo. Es una herramienta muy potente. Aunque yo aquí hablé mal, pronuncié mal, aún así lo, lo, lo copié mal por lo que este reconocimiento de voz es muy, muy, muy, muy, muy completo, entonces les le aconsejo esta forma de, para redactar trabajos eh, esto les facilita mucho a ustedes la, la, a, la hora de, a la hora de redactar cualquier trabajo y lo otro es que ustedes si están trabajando con un, con un compañero o compañera el mismo tema y están copiando, están escribiendo al mismo tiempo en línea pues bueno se supone que comparten el archivo y eh, todo, escriben en línea ustedes van a llevar ventajas sobre los compañeros porque ustedes van a estar hablando y ellos van a estar pensando que van a escribir, en, en cambio con este método ustedes simplemente van diciendo lo que se les, las ideas que se les van surgiendo y listo y todo el, el ordenador automáticamente va todo. la otra ventaja es que si la energía se les va o se les apaga el ordenador o se les daña este archivo va a quedar guardado en la nube automáticamente porque se va guardando conforme eh, vamos escribiendo cada letra o cada punto. Les aconsejo que lo hagan desde su motor de búsqueda personalizado, desde su cuenta de Gmail, para que les quede todo guardado allí y no se les pierda nada. Igual, para compartirlo tienen que tener iniciado sesión, la cuenta de Gmail. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya, les sirva esta idea. Y chao. Ah, si otro, si necesitan un tutorial semejante a este, me lo pueden pedir, yo ya lo estaré así. Chao.